Lógicamente, después de la ponencia de Cecilia y de Olga, realmente nos planteamos qué hacemos aquí, ¿no? Porque realmente damos fe de esto de recibido y es, se me oye bien, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Si quieres, muy rápido. Vale. Bueno, que como vamos mal de tiempo, pero sí que queríamos dar súper brevemente nuestro testimonio, porque hay gente que no nos escuchó ayer, súper resumido. Eh, bueno, pues buscábamos en embarazo, no llegaba. Eh, gracias a una amiga mía irlandesa que me habló de Lana, pero pues nos pusimos en contacto con una médica de Gibraltar con la que lo hicimos todo vía Skype. Nos costó mucho hacernos las pruebas porque no existía la infraestructura como ahora en Fertilitas, que es una maravilla, ¿no? Sí. El poder eh, pues tener eh, pues que de forma fácil te puedas hacer las pruebas, que haya una red de colaboradores. Y bueno, pues... Eh, finalmente conseguimos... Eh, me quedé embarazada de nuestro hijo. Y ese es un poco... Solo un breve resumen. Breve inciso. A mí lo que más me chinaba, lo que más necesitaba era saber. Saber qué es lo que me pasaba. O a ella. Eso de no encontrar un motivo realmente fue a lo mejor uno de los puntos en los que dije, pues vamos a probar esto. Y es que nos encontraron algo. Vale, vale bueno, pues nuestro eh... testimonio se pues, acabó. <risa> bueno, pues. Hemos tenido. Tenemos un hijo de cinco años maravilloso. Y ahora sí esto. Bueno, pues eh, uniendo un poco con lo que ha dicho Cecilia del acompañamiento, que damos fe que a nosotros, eh, bueno, la médico fue médico y monitora, sí que nos acompañó doblemente, pero damos fe de, de cómo cómo te acompañan durante el proceso. La verdad es que nos sentimos muy escuchados y acogidos. Y, y sobre todo nos gustó lo que ha contado Cecilia del Spice, ¿no? De físico, espiritual... Eh, o sea, la importancia que le daban al proceso vivido por los dos en todas sus dimensiones. Eh, por eso, ¿no? Porque la naprotecnología tiene la filosofía de que el, el matrimonio tiene que vivir este proceso unido, ¿no? Que este camino tiene que servir para que el amor se haga más fuerte entre nosotros... Y aunque, bueno, eh, no sesionarse con el hijo, ¿no? aunque es difícil porque llega a ser una obsesión, ¿no? pero eh, enfocarlo ¿no? a que eh, si nos llega el hijo eh, va a ser un fruto de la unión de los dos, ¿no? no va a ser un producto que queremos conseguir a toda costa. Como bien ha dicho, no es la meta. Lo importante es el matrimonio y que luego vea ese fruto... Dentro del matrimonio, no sirve de nada que un matrimonio esté, esté roto y, y, y tengamos un hijo. ¿no? Como ya dije ayer, eh, dentro de un proceso de infertilidad dentro de la pareja, es una especie de crisis. Hay personas que lo pasan mejor o no, pero, pero es una mini crisis por lo menos. Y tenemos que encontrar estas herramientas. Y en ese sentido nos sentimos... Muy acogidos con este pro proyecto programa de Spice, porque, porque ves realidad que no son esos 10 minutos del médico, no, no, no es eso de ver solo la parte genital, como dijo Cecilia, sino es verte integralmente y preguntar al matrimonio, ¿y vosotros qué tal estáis? Eso es una maravilla. O sea, es una diferencia que, que lo da todo, que luego encima te hablan y, y se despiden de ti diciendo, rezaré por vosotros, quién leches te dice eso? <risa> <risa> o sea, para nosotros fue realmente un, una luz, un, un, un, un apoyo, un, un, un acogerte de verdad. ¿no? Y por eso nosotros eh, damos este paso, ¿no? Que, que, que queremos darle y, y el ver que, que vivirlo compartido fue, fue muy importante y por eso nosotros invitamos a compartirlo. Pensamos que es muy importante en esta sociedad en la que no nos entendemos, en la que no nos escuchamos, en la que no nos acogemos, pues, pues dar ese paso de, de compartirlo, de compartir nuestros sufrimientos, porque compartidos es mejor. ¿No? Y de esta experiencia vivida dentro de la Naprotecnología, pues surge este, esta idea de Naprofamily, de matrimonios, de acompañar a otros en un proceso de infertilidad. Se materializa pues eso en, en unos matrimonios mentores, voluntarios, que en este caso, lógicamente, somos de momento muy pocos, que no todos hemos vivido una experiencia de, de naprotecnología, algunos han a, a adoptado, otros no han sido fecundos de esta forma, de otra, y a lo mejor pues eso, que, que han visto esta, esta iniciativa, están enamorados de esto y, y, y quieren dar el paso. Bueno, pues... <coughs> eh... Como ha dicho Lander, de ese deseo de dar gratis lo he recibido gratis, eh, surgen a Pro Family, de la cual os mostramos nuestra web. ¡Qué eh, somos, <ríe> somos una asociación de matrimonios que han pasado por el proceso de infertilidad. Eh, algunos de nosotros hemos pasado por la nanotecnología, otros no. Otros, como bien dice Lander, pues, eh, pues han adoptado o, bueno, o han decidido ser fecundos de otra manera. Y bueno, sobre todo sabemos, eh, o nuestra experiencia es, que de este camino con dificultades se pueden sacar muchas cosas buenas, ¿no? Y ese es un poco el objetivo ¿no? con el que eh, queremos acompañar. Pues como he dicho, el proceso de infertilidad afecta a todos los niveles de la persona, Cecilia lo ha dicho perfecto, ¿no? Somos un todo y luego estamos en un matrimonio y es muy importante cuidar ese matrimonio es súper importante de qué sirve tener un fruto si luego el matrimonio no ha superado esta prueba o si está herido en, después de esta, de esta crisis ¿no? y queremos salir reforzados de este proceso y que nuestro amor sea más fuerte en nuestra... Well, ¿no? Bueno, así. Ah, en nuestra web también, eh, pues eso, lo mismo que ha enseñado Cecilia, que, que a muchos de vosotros seguramente les habrá dado ánimos y les habrá dado luz de ver a otras personas esos testimonios reales de otros matrimonios que han vivido este proceso, pues da ánimos. Ellos ya han experimentado eh, estas experiencias y, y les da ánimos a seguir. ...recorriendo este, este viaje. ¿Qué es lo que ofrecemos en NaproFamily... ...que no ya han recibido en Fertilitas... ...con el, con el método, con, con la naprotecnología? Pues simplemente, muy sencillo... Otro, ...otra oreja más, ¿no? el, el, el ofrecer nuestra acogida, nuestra escucha... De nuestro, ...desde nuestra experiencia vital... Y, y, y, a, y lo hacemos de distintas formas ahora ¿no? esto bueno pues ¿qué ofrecemos? pues resolvemos dudas en el proceso de la nanoprotecnología y todo lo que conlleva ¿no? o sea, aunque, eh, aunque ya las estén los practitioners dispuestos a lo que haga falta aunque ¿no? las monitoras ya resuelven dudas bueno pero nosotros lo ofrecemos desde nuestra experiencia ¿no? pues yo he pasado por esto y esta prueba me la he hecho ¿no? Que muchas veces surgen hay muchas dudas eh, también encuentros individuales en, la que, en los que cada uno expresa su experiencia vivida y sentida y encuentros grupales en los que se dan herramientas para sobrellevar este proceso o bien por un matrimonio que haya pasado por ahí o bien por un profesional. Todo esto es un proyecto en el que estamos empezando, ¿vale? porque llevamos poquito tiempo y la Universidad de Francisco de Vitoria, desde su máster de acompañamiento, nos ofrece asesoramiento para realizar este proyecto de acompañamiento de forma más efectiva. Eh, porque para acompañar a otros, aunque lo hagamos desde nuestra experiencia, también vemos importante que nosotros nos formemos en este campo. Y bueno, pues eh, esta parte es para transmitir que tanto si estás pasando por un proceso de infertilidad y tienes el deseo de ser acompañado, como si ya has pasado por él y sientes la llamada de acompañar a otros, únete a nosotros. Nuestro sueño es que esto sea como una cadena de favores, que los matrimonios a los que acompañamos en un futuro sean matrimonios mentores de otros y así ser una gran familia la que todos damos y recibimos. Sí, bueno, sí, sí, ahora, lo, sí, y sí, ahora sí. Hay, hay un... la, la sí. siguiente es simplemente que Justamente. el momento de coloquio, si queréis preguntar... <risa> ya, ya, ya querías, es que... Es que... que... <risa> si tenéis alguna pregunta... Sí, sí. El, bueno, Desde el mundo que venimos, del tema de las familias prematrimoniales bueno, y grupos de matrimonios y tal, vemos muy importante el tema de los hijos. Cuando ya tienes hijos y van creciendo y eh, alguien nos dijo, bueno, hemos estado en otros congresos si y tal, eh, que el, al final, el final es que las madres, eh, puedan contar a sus hijas, o sea, que cuenten de primera de primera vista el método de, la, de las gráficas y tal, y que pueda transmitirse de madres a hijas y tal. En el en el, vamos, el en en vamos la asociación, ¿tenéis contemplado algo de esto? El tema de la ayuda a, las, a los jóvenes a, o a los hijos que, que tengan esos matrimonios, o, o como estáis empezando… No es, o sea, de momento no. Pero eh, toda esta temática de las gráficas, lógicamente aquí eh, se ha comentado más bien la parte de encontrar una fertilidad, pero en el método Creighton, hay países en España, en Europa, perdón, <risa> perdón, <risa> hay países en Europa en los que se está enseñando el método. A adolescentes para que para que aprendan su ciclo y sobre todo para identificar ya tempranamente desarreglos. También se puede usar el método para, para la menopausia para ayudar y, a, y apoyar en ese proceso de la menopausia y ver el, el ciclo hormonal. Si esto es, es ciclo hormonal, la menopausia es un, un proceso hormonal que va decayendo oh. y que puede dar un, unos síntomas y unas historias y, y se usa. O sea, en ese sentido lo hay. En la ProFamily de momento estamos... Super verdes. poco a poco. Poco a poco, <risa> pero es una buena idea. Por supuesto que es una buena idea, pero se está haciendo. O sea, eso se podría ampliar y Fertilitas está ampliando estos campos. O sea, es y seguramente y ahora lo va a decir. Como a los varones que que comprender También, también. Es que lo que ha dicho eh, Cecilia es que es muy importante. Y, y yo, a, al comentario que han dicho de que solo se quedan ellas embarazadas, lo, lo siento, yo. Me lo he currado. <risa> me ha costado. Claro que ella ha hecho mil veces más que yo, pero a mí me ha costado, ¿eh? A mí me ha costado mucho, ¿eh? <risa> o sea, es, es, es vivirlo integrado. Es, es lo que dice Cecilia. Es, es un plan integral y, y, y, y somos una sola carne, somos un matrimonio. Y no se ha quedado solo ella embarazada porque se ha ido a la clínica o yo qué sé qué. No, no, ha sido... Y sabemos el día en el que concebimos a nuestro hijo. Y eso es maravilloso. Por la gráfica, claro. Eso es maravilloso. Es lo, lo sabes por la gráfica. Yo, yo simplemente apuntar que aunque el foco de atención y de comunicación ahora mismo en Fertilitas es la infertilidad. Qué duda cabe que también se ofrece eh, la planificación familiar, el aprendizaje del método Creighton. Eh, salud ginecológica, ¿no? Decía fertilita, llegan de distintas categorías reproductivas. ¿no? Es decir, eh, tenemos mujeres que están en, en, en un proceso de naprotenología, pero no porque estén eh, con infertilidad, o si sea, a lo mejor tienen una endometriosis, que tiene que ser diagnosticada, tratada, operada, ¿no? eh, Y también tenemos varios matrimonios pues, que están aprendiendo el método. Para, para espaciar embarazos, para conocerse, incluso eh, tenemos alguna que otra mujer soltera que está aprendiendo el método, ¿no? Aunque, como digo, nuestro foco de atención ahora mismo es la infertilidad evidentemente todos esos, todas esas categorías reproductivas se atienden y se están ofreciendo a día de hoy desde fertilitas. ¿no? Eh, he visto varias manos levantadas, eh, bueno, vamos a seguir, eh, nos comemos luego un poquito del, del, del café, porque yo creo que está muy interesante esta, esta charla, voy a dar paso solo a dos preguntas más. Y yo quería un poco también desde nuestro punto de vista contestar de a ti, aquí no se vende un niño, aquí se vende salud. Y si viene el niño, gloria a Dios, pero también nos tenemos que preparar como matrimonio que a lo mejor no viene. Y en nuestra esto, y a lo mejor esta noche duermo en el sofá. Eh, nosotros, pues por supuesto estamos abiertos a la vida y nos gustaría tener a otro hijo, pero a lo mejor no viene. Y en eso estamos rezando y preparándonos y, y deseando. Y, y, y, y tenemos frito al nuestro hijo que reza a todos los santos y a todas las velas pidiendo por un bebé. Pero, pero bueno, es, es, es lo que hay. Y es, hay que, sí, sí, sí, hay veces que decimos estamos condicionando a nuestro hijo demasiado. Pero es la voluntad de Dios y nos preparamos. Y ya me están controlando. Perdón. Así que muchísimas gracias, Lander, Cristina. Gracias.